Me pegó porque yo tenía un billetico escondido Todo el día trabajando en una esquina me lo gané Uno de dos mil pesos una dama me regaló Yo pensando en comprar un trompo el billetico guardé Agotado cogí la loma y a mi casa llegué Y a mi vieja le di un montón de moneditas de 100 Ella tan desconfiada los bolsillos me revisó Encontró el billetico y tremenda pela me dio Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó Mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido Mi mamá me pegó mi mamá me pegó, mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido Me cogió como trapero viejo, como matando culebras, como quien quiere y no quiere Me fue jodiendo la, la mueca, me como si fuera mía, la culpa de la inundación Como tragando con hambre me pegó mi mamá, me dio en la jeta, me machucó el corazón con la bisagra de la puerta. Me empujó pa' la cuneta, me machucó el gordillo con un ladrillo. Cogió la escoba y me la puso, me dio en un hombro y me jodió. Un chancletazo en la nuca y en las costillas, qué dolor. Llora ahora cogito, todo tumbado, con su pasito acongojao la esquina, lo pueden mirar todo encorvado, como un garabato y con el pasito, y el pasito cojo, cojo, cojo caminito y con el pasito, y el pasito cojo, cojo, cojo, cojo caminito. ¡ay! Niño trabaja todo el día, para la yuca lleva para la casa, vendo cositas surtidas a precio de contrabando, Niño gastóme la vida, Tratalo los semáforos. Niño, la mamá castiga si se le olvida sumar. Pero si me está pegando, termíneme de acabar. Al estilo garrotero, a pata parta el pelado, mamá. Pégame la pata, pégame la pata, mamá. Pégame la pata, pégame la pata, mamá. Pégame la pata, mamá la pata mamita, ya no me pegué más mamá, Gracias, gracias. gracias, gracias.